Listo, buen día Bueno, estamos acá en la Universidad Nacional de Burlingame. El programa Conectar Igualdad está haciendo una distribución de computadoras Algo tan importante y sobre todo como la revitalización de algo que durante el gobierno anterior Se había frenado a breve totalmente Los docentes y las docentes son los que lo usan como instrumento de trabajo todos los días entonces hablamos recién con el ministro, le digo, ahora vamos a hablar con los que lo usan todos los días. Buen día, ustedes son de Suteba, preséntense ante la gente, nombre y apellido, y su sobre. Bueno, yo soy Sabina Dos Santos, secretario general de Suteba Burlingame, sí, compañero. Alejandro Figueroa, secretario general del Punto de Burlingame. Empezamos con las damas de la película, ¿no? <risa> Bueno, tu opinión, tu sentir sobre esto, porque en el aula luego están los chicos que lo reciben. Cómo, ¿Cómo se siente un docente al ver que los chicos tienen la herramienta que corresponde? No, En principio celebrar que las políticas públicas, en este caso en el día de hoy del gobierno nacional, llegan al, al distrito. La verdad que para nosotros es muy importante, como vos bien dijiste, hubo cuatro años donde este, donde este programa ha sido este, digamos, cercenado. De... Y eso influye, como vos bien decís, después en, en las escuelas. Digamos. Acá claro. estamos hablando, de, cuando hablamos de calidad educativa, también hablamos de esto, ¿no? Que todos los compañeros y las compañeras, los trabajadores de educación, pero también nuestros hijos sí. y nuestras hijas tengan acceso, en este caso, a la tecnología. Sí. Sobre todo en este nuevo bueno, en este nuevo mundo que, que se viene. Este, así que, bueno, celebrar que en el distrito hoy estemos, estemos en esto. Es el ser humano en, en otra época por ahí agarraba e inventaba un martillo. ¿Ahora necesita este uh -huh. instrumento? Esta herramienta, sí o sí, con la cual ve cosas. Es fundamental la tecnología y lo que vos decís hubiese sido fundamental tenerla durante la pandemia, claro. en un programa que fue desbastado un programa que dio respuesta y empezó a dar respuesta a, a toda la comunidad que no tenía acceso y hoy es fundamental en un mundo donde la tecnología te permite acceder a espacios, a lugares, a conocimientos. La escuela tiene que estar a la altura de eso y, bueno, celebramos con mucha alegría que un Estado presente debe dar respuesta a todos nuestros pibes de Hurlingham y de todo el país porque esto viene del Ministerio de Naciones, es un programa fundamental para todos y todas los pibes, pibas y trabajadores de la educación. Recién el ministro Persic contaba que ya tenían encargada, que estaban en proceso de fabricación, más de un millón, un millón doscientas mil este, herramientas más. Yo creo que esta, estas herramientas es como si hubiera una puerta, una pared, decís allá está el mundo tecnológico, tu llave de entrada es tener una computadora. Si no la tenés tenés la puerta cerrada, Exactamente. lamentablemente, Exactamente. ¿no es cierto? Sí. Eh, luego de la, de la pandemia, esta pregunta y ya los dejo tranquilos. Cómo se ve el aula, cómo se ven los, los chicos, ¿No? Porque es un proceso de volver lentamente a buscar la, no. la normalidad entre comillas, ¿no? El aula se ve distinta a la escuela, se ve distinta. Nosotros volvimos, bueno, como se ve toda la sociedad, ¿no? Claro. Eh, yo creo que hay un antes y un después de la Exacto. pandemia y, obviamente, todo lo que ocurre en nuestra sociedad también impacta para dentro, Exacto, para dentro totalmente. de esas escuelas. Creo que fuertemente nosotros ahora debemos pensar en esta, en esta nueva escuela que tenemos, en esta nueva sociedad que tenemos y cómo trabajar con todo esto dentro de nuestra escuela. ¿Vos ¿no? uh -huh. cómo lo ves? No, ah, eh, no, coincido con mi compañera, es una nueva etapa en donde eh, ha cambiado el mundo, el mundo y todos le tenemos que poner letra uh -huh. a esta etapa con la ampliación de derechos, el uso de nuevas tecnologías, alegría, porque hoy una de las cosas que te tenés que llevar es cuando enfoques o tomes nota de los pibes que se están llevando. Esto este es una alegría magnífica que nos conmueve a todos, que es un elemento fundamental para, para salir adelante. Y antes de que cierres, estamos festejando también con la alegría productos que venimos reclamando constantemente las mejoras de e infraestructura el ministro acaba de anunciarnos, publicado en el boletín oficial, eh, la ampliación de dos nuevas obras en dos grandes escuelas de nuestro distrito, la secundaria 2 y la secundaria 7, o se, se hizo la licitación, la entrega de la licitación. ¿La 2 y la, la de Perú? La, la la, la la la, no, la, doble, la secundaria 2, la, la de Valencia. Eh, de Valle, Valle. Ah, sí, y la bueno. secundaria 7. De Son Ricardo dos escuelas que van a ser hechas a nuevo, así que la verdad eso también, eso también es calidad educativa, Eso sí. también digo, es mejor condiciones de trabajo para los trabajadores y las trabajadoras de educación y la verdad que como dijo Ale, eh, nosotros sobre todo, siempre lo hicimos históricamente, pero sobre todo fue lo que pasó en Moreno con, con el compañero Sandra y Rubén, la verdad que fue una bandera de lucha para toda la infraestructura, es algo que nosotros, y el ministro en su última visita acá a Nublingan, nosotros estuvimos con él visitando la escuela 2 y la escuela 7, él prometió eso y, él, y es, hoy es una realidad, así que bueno. Bueno, nos alegramos, siempre decimos que antes que comunicadores somos vecinos. Exactamente. Entonces, son, como digo yo, activos de la comunidad. Todo lo que, todo lo que está sumando, que mejora la calidad de vida, porque es lo que, lo que va a transformar Úprima, ¿no ¿Cierto? es cierto? Tiene que haber crecimiento cultural y luego haber crecimiento económico en serio. No puede ser al inversa. Sin cultura, sin instrucción, la cosa se hace difícil. Muchas gracias no, por, favor, un saludo a por estar a toda la, este, con nosotros. Un abrazo.